Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta cobertura especial, esta producción especial que ha preparado Telenor sobre el mes de la patria Honor y Gloria. Y vamos a conversar en el día de hoy sobre los símbolos patrios. Para ello nos acompaña un entrañable amigo de este Santo Domingo Yeye Concepción Lajara, creativo. Yeye, bienvenido a Telenor de nuevo a tu casa. Gracias, y es un placer estar, aunque sea por las tecnologías de las TICs, y de estar online, presente en esa antigua y vieja casa, y nueva casa mía, que es el hogar de Kestelenor, donde vivimos, compartimos, soñamos y crecimos. Nada, es para mí muy significativo en esta parte, a mí no me gusta hablar mucho en estos días eh, 27 de febrero, porque los que han creado el cuento, los que han contado la historia, solamente cuentan en el inicio. Nuestra independencia y es lo que, el concepto principal que queremos dejar en esta intervención, por eso he participado, aparte de mi último del es fijar un concepto que los colonialistas no han contado: o sea, que el 27 de febrero es la independencia. No, es el ministro de la independencia, es la proclamación de la independencia que empieza en un proceso que termina en el. 16 de agosto de 1865, que es la verdadera culminación de nuestra independencia, en donde el pueblo asumió ese concepto que los tributarios hicieron una guerra popular. ¿En contra de quién? Del imperio español. Pero a las clases que no han dominado, que son hispanófilas, no han internado nuevamente a sembrar el odio, que solamente el de independencia fue por implementar los hermanos, se, se habla en estos días de que hay que respetar los símbolos, los símbolos patrios, se habla de símbolos, pero eh, para iniciar desde el principio, ¿qué es un símbolo? ¿qué significa? Perfecto. El, para llegar a entender lo que es un símbolo, hay que partir a la filosofía griega, que es el origen del occidente, de nuestra cultura. Y Platón plantea en el libro de la República, Dice que simplemente es un símbolo, es la encarnación de una idea, o sea, una idea hecha carne. Muy parecido a lo que el milenio después, centenias después, siglos después, se habrá dicho como, como Jesús, que es la, el verbo se hizo carne. Es lo mismo. Un símbolo es una representación de, un concreta de un símbolo abstracto de una idea, es la idea hecha carne. Es, por lo tanto, un pedazo del espíritu, como decía Platón, de una manera, y... Eh, más adelante, Aristóteles le plantea que el Estado, porque el Estado no se ve, es una cosa concreta. El, el Estado necesita un elemento concreto que se concretice para que la gente lo entienda. Y para por ese sentido es necesario, los Estados quieren construir un escudo y una bandera, como la encarnación de una identidad y una colectiva. Correcto. Eh, partiendo ya de ese concepto que tú has desarrollado, tenemos en la República Dominicana eh, eh, símbolos, eh, patrios, eh, el escudo nacional, la bandera nacional. Entonces, dentro de ese concepto, como símbolo, ¿qué es un escudo? Ok, antes de llegar al escudo, eh, debería contestar de que hay una ciencia que estudia los símbolos, se llama la tecnología la ciencia que estudia sí. los símbolos es decir, y el mejor ejemplo más concreto es que una mujer con los ojos vendados y con una balanza perspectiva de derechos representa la justicia o sea, ese elemento concreto una estatua representa un ideal abstracto. la justicia esa es la mayor concreción de un símbolo los escudos necesitan el principio eran los blasones el blason que era el escudo de armas la forma de que una familia un castillo, los hidalgos los señores, los castillos feudales tenían un escudo de armas que representaban simplemente eso, una encarnación y una concreción del poder. Entonces los escudos es el símbolo de una estructura, de una familia, de un poder, de una empresa, que simboliza el poder. Y en un país, en un Estado, es el escudo de armas, es decir, el que nos va a defender contra todos los males y todos los desnudos. Con relación al escudo de la República Dominicana, ¿podríamos situarnos en su origen? Y su, evolu su evolución, y cuáles elementos lo componen, y qué significan cada uno de estos elementos. Sí, antes de hablar de la evolución que ha tenido el escudo nuestro, que ha tengo 21 formas que fueron evolucionando. inclusive la primera tenía una serpiente enredada en el fondo de abajo, una serpiente que se mueve en el colo, en, en, en la cola, como si fuera el símbolo de la evolución o el uroboros que se llama. Ese fue el primer escudo, con otros diseños también, para que lo no sepáis. Y fue ir con cañón de armas, con bala pero en el centro lo que forma el escudo, el escudo, el blasón, es el, el formato del blasón inglés. ¿Qué es eso? O sea, es el, como se este diseño el escudo, es como en donde termina en ángulos abiertos y abajo remite en punta. Ese es el blasón inglés entre la forma El tenante son las dos columnas que sostienen la estructura del escudo. En este caso, en nuestro, las dos columnas que sostienen nuestro escudo es... Uno, en el símbolo derecho, el laurel, que es el símbolo de la inmortalidad, que se fue en la codificación, y en el, en el símbolo izquierdo está la palma, como signo de nuestra identidad y como libertad. Pero en el mismo centro, eh, en lo que se llama, donde hay tres lanzas eh, eh, insertadas alrededor de otras banderas, es es, se llama trofeo en el, el escudo, o sea, eso significa que es el, el, el, el escudo de armas, las armas que nos definen, en este caso de naranja Debajo hay un lema que es Dios, eh, debajo, arriba, azul, ultramar, está el lema del escudo, que debe tener un escudo que debe decir Dios, parte y Libertad. Y debajo, en, en rojo, que arriba, el color azul, azul, ultramar, rojo, vermellón, dice la República Dominicana, pero hay algo ahí que ha entrado, hecho mucho ruido del principio, o mejor dicho, desde cuando se formó el escudo, que es una biblia abierta en el centro del escudo. Y el primero es un ruido constitucional, porque la, nuestra constitución dice que nuestro estado es laico. Entonces está profesando una religión, la, la religión judaica. Pero es tan absurdo que ningún escudo del mundo tiene una Biblia en el centro incluyendo el pueblo israelí Israel, que se llama el pueblo de la Biblia, el pueblo que se estiró alrededor de una Biblia y del texto sagrado de la Biblia, Jerusalén Israel no tiene una Biblia en el centro de su escudo sino simplemente la estrella es una cosa eh, extrañísima rarísima, para no decir el nombre concreto, casi una aberración y eh, fue institucionalizado aunque fue después de, eh, eh, está en el 1913 por Monseñor Noel, que era el presidente de la República, que estableció eh, fundamentalmente, entre otros cosas, que ya venía, el, el, la vida estaba en el centro de la Biblia, que no es más que la representación de los que nos han dominado siempre, o sea, el clero y la presencia de las élites oligárquicas. Yeye, -ye, eh, vemos también en el escudo la presencia de una cruz. Eh, pero de manera particular, ¿qué significa esta cruz eh, colocada eh, en, el, en el escudo? Ese otro símbolo más de que es un Estado que se declara laico, se, se, entonces en el fondo está predicando una religión determinada, que es el cristianismo y el judaísmo. O sea, y entonces eh, la cruz, que también es un símbolo de redención, porque por lo que fue un símbolo de sacrificio en, en la cultura eh, romana, eh, los esclavos, por ejemplo, eh, la Espartaco con su ejército fue crucificado en seis kilómetros, entrado en la vía de Apia Roma. pero el símbolo de la crucifixión que por el amor de un hombre se inmoló y por amor a su pueblo y lo convirtió en un símbolo de redención, también está en el centro de la, del escudo nuestro como para indicar también que somos un estado confesional. Yo no sé si me van a censurar ustedes, pero... Eh, eh. Eh, no, no, porque... Eh, precisamente estamos hablando del significado de cada, de cada uno de los elementos que constituyen los, los símbolos eh, patrios. ¿A qué entiendes tú, Yeye, que se debe entonces la presencia de la Biblia y de esta cruz, específicamente eh, en el escudo, en un país que su constitución dice que es laico? Se debe a eso mismo, a los cruces de caminos que nosotros tenemos como nación y como... Como Estado, o sea, además, como te decía del principio, las historias y las naciones lo cuentan los que están arriba, la cultura hegemónica, la cultura del poder, y una muestra que nosotros somos una, un, un Estado eh, en que hay un control profundamente religioso y donde la mayoría eh, de, la, de la población dominicana profesa el catolicismo. Entonces, pero atenta, con vuelvo y te digo, contra la presencia de la constitución nuestra una presencia de una Biblia en un libro confesional. Pasando ya a lo que tiene que ver con la parte de la bandera dominicana, eh, y no, eh, eh, me gustaría ver eh, que, que habláramos también un poquitico de lo que ha sido eh, la evolución de principio a fin del de, de escudo, ¿Qué ha provocado estos cambios. Tú me decías en principio que tenía una serpiente. ¿Qué influencia eh, fueron provocando los cambios para llegar al escudo que tenemos en el día de hoy. Eso mismo te iba a decir, el, el, la, la misma evolución del escudo y la, la misma evolución también de la bandera es una muestra, una señal de cómo nuestro proceso de independencia ha sido un proceso de evolución. O sea, el escudo dominicano nuestro ha tenido 20, 21 formas evolucionando y se fijó eh, eh, un poquito más después en el 20... 3, 24, es que se fija el escudo definitivo de las armas, el escudo de armas nuestro con una manera definitiva. Igual la bandera, la bandera evoluciona. Por ejemplo, la característica de nuestra bandera, que fue la concebida y diseñada por Juan Pablo Duarte, era un cuadrante en el cual había una cruz blanca que permanece todavía con sus brazos extendidos extremo a derecho, pero los rectángulos arriba eran azules y azules arriba y rojo y abajo, y rojo y abajo, y no tenía escudo en el centro. Esa es la bandera de los trinitarios que el 16 de junio de 1838 es confirmada por ellos, por el diseño este de Juan Pablo Duarte y fue confeccionada, importante, que se acerca ahora el Día de la Mujer por María Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, a una señora de apellido Pina, que apellido a una señora apellido Sosa, o sea, las mujeres participaron fundamentalmente en la confección de nuestra bandera. Y una señal, el dominio español después que se impone, cuando el consulto caudillo, como lo dice el himno, ya que es Pedro Santana, nos anexiona a España, la primera víctima fusilada por la bala española, no por la bala jactiana, fue María Trinidad Sánchez la fundamental, la que confeccionó la bandera nuestra Pasando ya precisamente a los detalles de la bandera, vemos que está dividida por una cruz blanca. ¿Qué significa esta cruz eh, dentro de la bandera? Bueno, ahora, ahora vamos a los colores, o sea, por ejemplo, el, a los símbolos de la simbolización de los colores. Correcto. El, el rojo vermellón, que es el rojo intenso, es el símbolo de la sangre derramada eh, por los héroes en la lucha de la independencia y la lucha por la patria. O sea, ese es el primer símbolo del rojo-bermellón. Los colores azules simbolizan eh, el ideal de la patria, de la libertad, de la justicia, de Dios, patria libertad que está ahí arriba, pero más es la concepción de lo como lo veía Don Pedro Henrique Ureño, que ese cielo azul representaba en la patria de la justicia, ese país que no ha nacido todavía, decía Pedro Henrique Ureño, y queremos nacer ahí en esa patria de la justicia, por el cual dieron su vida los mismos. Azul, rojo y blanco que simboliza la paz. Y la paz simboliza la, la suavidad del color blanco que nos traduce la paz, que debe ser la lo fundamental en un pueblo. Y la cruz, eh, extendida, vuelve otra vez de nuevo el símbolo de redención, no de solamente de crucifixión, sino de vida de un hombre que a partir de la cruz empezó a resucitar. ¿A fuerza de qué? A fuerza del amor y de la intensidad de unos con los otros, es decir, del prójimo, es decir, del pueblo. Yeye, permítanos ir a una breve pausa y en breve continuar con este interesante conversatorio sobre los símbolos patrios de la República Dominicana. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta producción especial de El Mestre de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Y estamos conversando con Yeye Concepción, quien es creativo y hablando sobre los símbolos patrios. Yeye, en algunos autores eh, plantean que la bandera de la República Dominicana tiene un parecido con la bandera de la Primera República Francesa. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la bandera, la, la, lo que sostienen algunos historiadores es que hay parecido en la combinación de los colores con la bandera aqueana. Eh, ¿Por qué? Porque la bandera tiene la, está dividida en dos colores, el azul y el rojo, entonces en el, en el rectángulo, que lo divide en el centro del escudo. Pero el origen de nuestra bandera porque tiene nuestro inicio primero en la República Saint-Domingue, la de la Francia. Primero, primero en, en algo... A nosotros se nos olvida los prohispánicos, que España nunca nos quiso. Yo siempre he dicho que nuestro, en ADN cultural nosotros tenemos el síndrome del huérfano. España no votó, o sea, en lo que llaman el periodo de España boba, no abandonó. Sí. No. Y en un tratado de guerra con la, con, la, con la Francia de la época, con las guerras napoleónicas, en el tratado de Basilea se me está agotando la batería. <risa> Eh, perdón, en el tratado de Basilea eh, no, no vendió no acordó y nos pusimos, la isla se convirtió en la isla de saint Domingo. entonces en la isla de Saint-Domingue, padeció por Francia y tenía los tres colores de la revolución francesa, azul, rojo y blanco, es decir después, cuando llega la revolución haitiana se divide en dos colores nomás y la, en la, la bandera de Haití tiene los colores rojo y azul y nosotros tenemos los tres colores debido además que la revolución francesa fue el símbolo y el signo de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad que fue lo que marcó a todas las independencias de todos los pueblos latinoamericanos. Ye -ye, ya en la parte final de este conversatorio, ¿verdad? Eh, lo que tiene que ver con el himno nacional. Eh, ahorita te escuchábamos decir que fue cortado, que el, el himno ha sido cortado. ¿A qué se debe, de acuerdo a tu parecer, esta, esta manipulación, si se quiere, del himno nacional? Dos Razones fundamentales, o sea, las clases dominantes que son lo que escriben la historia, como yo dije al principio, que el cuento solamente quieren contarlo del principio y quieren borrar toda la resistencia que tuvo eh, nuestro pueblo y nuestra independencia contra el dominio español. Por ejemplo, la, nuestras letras del himno eh, eh, eh, nacional terminan y la próxima estrofa que viene, completo, dice, y el, el inconsulto caudillo con Dolo y Ardí no vendieron, el, con Trampa y Ardí con fraude electoral. Sí, el así consulto es. Con Pedro Santana que no anexionó. Pero más adelante sigue y el soberno León de Castilla, o sea, ¿quién es el soberbio León de Castilla? O sea, es eh, España. Y entonces nuestros campos de gloria repiten libertad, libertad, libertad, en Beleri y en Campos fueron. O sea, ellos soslayan, borran, olvidan, mutilan nuestras letras de la nacional y porque... Quieren eh, borrar toda nuestra resistencia contra la libertad, que es la verdadera independencia. Y por ejemplo, nuestra poetisa nacional, que es Salomeo Orellas de Enrique, tiene un programa que llama 16 de agosto y empieza diciendo, escucha, mi patria un día fue vendida al extranjero y la enseña y la bandera de español en su torre se ve aplastando las nuestras. Y más seguida diciendo, sigue diciendo, por el fusilamiento de María Ríos Sánchez, sangre, de patriotas, ha derramado la bala asesina del poder español. Así tan, simple, así tan simple. Pero ¿por qué, si es nuestra poetisa nacional Salomé Ureña Enrique, el poema del 16 de agosto y Hecatombe, Hecatombe comparando la anexión de nosotros con España, ¿por qué esos poemas no se declaman y no se dicen en la escuela? Por la misma razón que nuestro himno nacional está mutilado, como no quieren borrar nuestra parte de nuestra historia física. Eh, Jeje, por último, eh, en la, vemos que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, utilizan sus símbolos, eh, lo llevan donde quiera, se lo ponen en, en la cabeza, eh, en, en la ropa. Aquí pareciera esto una afrenta cuando alguien se coloca la bandera nacional en la cabeza. Eh, ¿Qué es lo correcto? ¿Utilizarlo eh, o, eh, o sea, como lo utilizan los americanos o en el caso nuestro, como con cierto miedo? Te voy a decir con tres cosas y te lo voy a contestar de poesía para cerrar porque se me está descargando el teléfono. Mira, eh, decía José Martí que patria es humanidad, lo que quiere decir que la patria es el hombre, no un pedazo de tela. Eh, que puede, Además, es utilizada para al mismo tiempo como puede servir para exaltar los mejores valores del hombre. Puede salva, salvar para los altos los valores del odio y solamente vale marcar la bandera, es la cesbástica cruzada de la bandera nazi. Bajo esa bandera se asesinó, se torturó y las banderas son símbolo de humanidad cuando el hombre lo humaniza. Eso, eso, es lo, eso es lo primero. Y además, que algún día las banderas, como decía el poeta Pedro Mil, y ahí quiero terminar con esto, que haremos con todas las banderas una sola bandera y tejeremos una fuego al fondo donde entonces. La todas las patrias serán una sola y termina diciendo como entonces y crecerá en cada nido de palma será la paz y será el enjambre de besos y el olvido. Yo creo que el, lo que debe quedar en esta entrevista es esa señal de que las banderas deben ser símbolos de amor y nunca de odio, como se han cubierto ahora en los últimos intentos de una aberración contra el hombre. La bandera y el sentido tienen sentido cuando estén al servicio profundo del hombre. Gracias a Yeye Concepción por haber compartido con nosotros en este conversatorio Ha sido para nosotros un placer poder conversar eh, sobre los símbolos patios Con una persona de amplios conocimientos, un creativo como lo es Yeye Concepción Lajara Yeye, para nosotros un placer, ¿algunas palabras finales? Gracias, no, eso, gracias a ustedes Gracias porque reafirmarme y por permitirme decirme, no, ojalá sí, que no sí. me censuren, contarles este cuento al principio al final, de que nuestra patria somos tú y yo aquel que demás no lo oye, y lo demás, lo demás soy un cuento de cambio. Así es, bueno, gracias a Yeye Concepción que ha compartido con nosotros en este conversatorio interesantísimo sobre los símbolos, Patrios, usted continúe disfrutando de este interesante, esta interesante producción que ha preparado Telenor, el mes de la patria, honor y gloria.